Esquiroso, bro. Está asqueroso, bro? ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal Y hoy os preguntaréis Jaime, ¿por qué no empiezas los vlogs como siempre empiezas? O sea, básicamente molestando a la gente Troleando a toda la casa ¿Qué pasa? Que hoy no hay nadie en casa Solamente está Chuso haciendo directo y Rubia haciendo directo Eso significa que en el día de hoy Solo vais a ver a Rubia Chuso Y básicamente lo vais a ver en su habitación Básicamente haciendo directo Ataquiplex se han ido a un torneo de fútbol en Toledo Lo veréis por ahí Yo quería ir Pero el motivo por el que no he ido es que Tengo que subir vídeos Y básicamente el vídeo de hoy el que estáis viendo en el título hoy mismo Hoy vamos a comprobar si los trends virales de TikTok Los típicos hack life de TikTok Los que siempre vemos que suelen ser mentiras Vamos a desmentirlos hoy en el canal Y vamos a ver si realmente son verdad Así que chicos, empecemos con el vídeo Chavales, chavales, chavales Vale chicos, el primer reto del vídeo Si sí, chavales, estoy en el salón de la casa No hay más sitios para hacer el reto El primer viral de TikTok está por aquí Lo tenéis por aquí Y básicamente nos dicen que si metemos bicarbonato En una botella de agua Básicamente lo que haremos será que la botella Siempre caiga de pie ¿Os lo creéis? Vamos a verlo Vale, pues ya tenemos por aquí la botella Que Es un zumo de ataque, qué locura Y básicamente lo que vamos a hacer es echarle el bicarbonato Por cierto, 80 centimos Y vamos a abrirlo por aquí Lo, lo hemos abierto vamos a echarle pues, como ponen este, bastante O sea, por lo que creo que hay que echarle Es un poquito, ¿no? Chicos, pero nunca Chavales, lo que siempre me han enseñado es que Echarle poco no rentas, hay que echarle, echarle Hay que echarle, echarle Mejor pasarse que quedarse atrás Vale, le echamos, hostia, me he pasado Voy a tener que limpiar todo, voy a tener que limpiar todo, chicos Le echamos, vale Yo esto sinceramente creo que no va a funcionar Pero bueno, por probar no pasa nada Vamos a cerrarla por aquí y vamos a probarlo Vale, chicos, primer y único intento Quiero hacer, si queda de pie, haré otro Pero en principio solo voy a hacer uno, ¿vale? Vale, está cerrada, por Dios Qué locura, os juro que es el primer intento que he intentado Vamos a hacerlo una segunda vez no, oh, no funciona, chicos, es una locura Yo soy muy bueno haciendo esto, por eso le, le he puesto a la primera Sinceramente, sabía que no iba a funcionar, obviamente, estamos locos cómo va a funcionar esto Así que, primer viral desmentido Vale, chicos, para el siguiente viral necesitamos un poco de Axe Yo no tengo así que le voy a pedir a Rubi, a ver si me deja Ruby bro, ¿Qué susto necesito para un reto un poco de Axe, ¿me lo dejas? Eh, no te gastaré mucho, no te gastaré mucho, te lo juro Va, ya, está estás Axe para un reto? Eh? A ah, ver, vale, ahora lo verás Solo digo que cuando me quemes la habitación o algo te mato. <risa> okay. Juro que no, juro que me no. <risa> a mí, a mí. Vale, para este reto solo necesitaremos Axe o cualquier restaurante, bastoncillos para los oídos, nunca he usado uno sinceramente, y un vaso con agua. Vale, chicos, ya tenemos por aquí todo, todo, todo, todo. Vamos a ir haciendo lo que dice el TikTok, que es Coger un bastoncillo Vamos a cogerlo Vale, hostia, hostia, hostia, liada, liada. Vale, metemos todos Esto no sé para quién irá Porque no uso bastoncillo Como digo, porque es malo Es malo, chicos, es malo Entonces, aquí con el esfuerzo que estoy haciendo Vamos a abrir esto Y le echamos Por todos lados Y se supone que hay que meter aquí El bastoncillo Y hará una reacción rarísima Chicos, no me lo creo que lo está haciendo Meterlo en el agua Y mirad Cómo se genera esta reacción Super extraña, pero oye Sinceramente, funciona qué guapo está tu. Bienvenidos una vez más a su sección Favorita, verdad o mentira Donde siempre comprobamos todos tus TikToks favoritos El día de hoy tenemos un hielo Vamos a ver si esto es real Calor sale feo Vale chicos, el siguiente reto es un poco extraño Y para el siguiente reto lo que necesitaremos será Un mechero, básicamente un mechero básico Yo que sé, el mechero que tengáis por casa Supone que si coges un hielo y lo quemas Se supone que si te lo metes a la boca Saca un humo extraño, no me lo creo, sinceramente Es un poco random, pero bueno, por probar Vale, pues por aquí tenemos el cubito de hielo Que la verdad es que es bastante perfecto, la verdad Pero bueno, <ríe> hay que quemarlo Lo que tengo miedo sinceramente es quemarlo y que me queme la boca luego Pero vamos a quemarlo un poquito Vamos aquí quemándolo tranquilamente Y vamos a... Es asqueroso, bro. Está asqueroso, bro. Chavales, no os recomiendo que lo hagáis, pero, pero nada de nada. O sea, sabe asqueroso. Sabe como ha quemado, chicos. Es una locura. Así que este viral es mentira. Efectivamente, es totalmente mentira. Mentira. Ha puesto blanco y negro, ¿no? ¿Verdad? Y distorsión también, ¿no? Ya sabía yo, ya sabía yo. ¿Verdad o mentira? Vale, chicos, en el siguiente reto lo que necesitaremos será Una cuchara, una pajita Por último, un chicle Ya chequé en el TikTok que habéis visto Es una chuche, por así decirlo Pero no, no, no tengo chuches Y voy a tener que hacerlo con un chicle Culo de mono, culo de mono, culo de mono, culo de mono Vale, como habéis visto en el TikTok Hay que coger una cuchara Ponerle el caramelo por encima Espero que, espero que sirva con un chicle, chicos Pero bueno, vamos a intentarlo Y por debajo, quemarlo, ¿vale? Vamos a quemarlo un poquito <risa> Que ya está, chicos Vamos a aplastar por aquí Nada, chicos, con un chicle creo que no funciona O sea, yo creo que debería funcionar Más o menos con, un, con otra cosa, ¿sabes? Nada, pero esto es un chicle encima es de menta Huele fatal, la menta quemada, chicos, no la recomiendo nada Nada, chicos, pues definitivamente Este reto parece falso O sea, parece falso, o sea que, chicos, es mentira A lo mejor con, otro, con otra cosa funcionaría Pero en principio no funciona Así que, chicos, lo damos como falso me cuesta limpiar esto, bro, ¿qué es esto? Es que literalmente le ha liado un montón Rui, muchas gracias por el Axe ¿Te dar, un segundo? ¿Te hacer, pues, eh? No me he entendido, pero él sabe que le agradezco el Axe Y, chicos, para el último... Viral de TikTok, me tienes que acompañar en mi habitación porque vais a flipar. Podéis hacerlo todos vosotros solamente con vuestro ordenador y vais a flipar. ¿Sabías que si tú buscas Holly en Google, le das clic a esos tres triángulos de ahí, vas a poder comenzar a bombardear toda tu pantalla con pintura? Y si le das clic a ese botón de ahí arriba, va a limpiar toda la pantalla. Bienvenidos a verdad o mentira, donde siempre comprobamos todos tus TikToks favoritos Vamos a ver si al entrar a esta página y ponemos Holly, podemos bombardear la pantalla con colores Prendemos nuestra computadora Entramos a Google, vamos a buscar Holly Enter Ahí está Y acá tenemos los colores, vamos a presionarle Ok Vean, puedo lanzar a donde yo quiera, vean eso, vean eso, y aquí lo limpiamos, a ver, pues ya lo vieron, 100% verdad. Vamos a mi habitación que está un poco desastrosa, pero a ver qué tal. Vale, chicos, como estáis viendo, ahora mismo estáis viendo mi pantalla por aquí, por toda la pantalla Y vamos a, a buscar en Google, vamos a buscar o como hola pero con i Y básicamente os sale todo esto, todo esto, sábado 19 de marzo, muchas rayadas ¿Qué tenéis que hacer? Tenéis que darle a este loguito que veis por aquí, que os estoy haciendo zoom ahora mismo Le dais clic, Y como veis, vuestra pantalla va a empezar a soltar una locura de pintura por toda ella, es una locura, sinceramente, o sea, me parece un life hack, súper tocho, sirve para muchas cosas en la vida No es que no sirva para nada y solamente sirve para nada Chicos, así es la vida, os traigo información para que vuestra vida sea más fácil ¿Y quién no quiere pintar su pantalla de ordenador y nunca poder limpiarla? No, chicos, podéis limpiarla, lo veis aquí Y se limpia vuestra pantalla, chicos Y este viral de TikTok funciona, chicos, funciona Y bueno, pues básicamente, veo que no me queda ningún hack en principio Creo que no me queda ningún hack Así que chicos, espero que os haya encantado El videito de hoy Básicamente es un vídeo diferente, ya sabéis que yo suelo Grabar vlogs random o, o Cosas mucho más diferentes Que esta, pero hoy me ha dado por hacer Este vídeo, quería hacerlo Vale chicos, si queréis saber dónde estoy más activo Que en Youtube, que en Youtube subo Un vídeo cada dos días Por favor, seguirme en Instagram que lo tendréis Por aquí, que nadie sabe cuál es mi Instagram Me lo preguntáis un montón, y chicos de verdad, ahí respondo muchas preguntas, subo contenido diariamente y si queréis conocer más de mí, pues ya sabéis, seguirme en Instagram. Sé sí que es una locura, pero si en este vídeo llegamos a 2.000 likes, os juro que tendréis otra segunda parte de este vídeo. Así que chicos, apoyar un montón este vídeo con 2.000 likeasos y os devolveré el favor. Subiré una segunda parte de hacks virales de TikTok, como queréis llamarlo, y nos vemos en la siguiente. Adiós. ¿Qué pasa ese estúpido?